Una de las posibles actividades interactivas es la de rellenar huecos que tenemos al final del listado. Ya tenemos aquí abierta una, eh, primera, eh, una primera aproximación. Como siempre, podríamos rellenar huecos. A continuación, tendríamos que escribir las instrucciones en las que indicamos al alumno que tiene que rellenar los espacios en blanco y que puede recurrir al texto de retroalimentación si tiene alguna duda. A continuación, escribiríamos el texto y marcamos las palabras, por ejemplo, contenidos en este momento vemos que está subrayada si pulso en ocultar nuestra palabra está escrita ya sin subrayado, quiere decir que es una palabra visible si quiero ocultarla sencillamente la marco y pulso en ocultar veo que puede haber, puede haber grupos de palabras ocultos lo más importante posiblemente aquí sería por una parte, definir el tipo de calificación. Si marcamos que la calificación sea estricta, se requerirá que la respuesta introducida por el alumno sea exactamente la que se solicita. Si lo dejamos sin marcar, nos permitirá un cierto margen de flexibilidad de forma que, con un error de una letra, se, co se considere que la respuesta es correcta. Exactamente igual el bloqueo de mayúsculas. Si bloqueamos el may las mayúsculas, exigirá que el texto se escriba tal como se introdujo en el texto original. Si lo dejamos sin marcar, sin embargo, admitirá el error de mayúsculas y dará como válido aunque se escriba en mayúsculas. La calificación inmediata lo que hace es mostrar automáticamente eh, el resultado según el alumno va escribiendo. En cuanto al texto, podemos utilizar textos simples o, como en este caso, un texto orientativo, pero que no es no da exactamente la respuesta. Pulsamos en aceptar y tenemos aquí el ejemplo. Vemos que si yo pongo contenidos, es una herramienta de perdón, código abierto. Por ahora me va marcando en rojo porque no está. Sin embargo, cuando me faltaba solamente una letra, me ha admitido, como solamente tenía el error de la O sin acentuar, me lo ha admitido como correcto. Facilita la creación de los contenidos y ayude si a Si tuviera alguna duda, podría mostrar la retroalimentación y consultar para ver cuál es la respuesta correcta.